haz todo conmigo, cocina conmigo, viaja conmigo, crea conmigo, estudia conmigo, todo conmigo. Sujebi, sopa con bolita de harina de trigo Hola muchachos, hoy voy a preparar una comida se llama sujebi, es un tipo de sopa con la masa como pasta de harina de trico. Arena de trigo yo preparé la masa anoche y guardé en la nevera por una noche para tener textura como así se ve hay que preparar la masa antes de cocinar esa sopa y yo creo que al menos como 3-4 horas así vas a tener textura así más delicioso bueno primero prepara el caldo puedes hacer ese caldo con carne o las verduras, marisco yo voy a usar un tipo de así para un té, pero se venden así para hacer un caldo. Mientras hervir el agua, voy a preparar las verduras. Cebolla. Zanahoria. Más. y calabacín Ya. Muy simple, ¿no? Voy a esperar por el caldo y ahorita empezamos a cocinar la sopa. Bueno, ya tenemos el caldo y voy a poner la masa eso se lo hago con mano, así una a una Bueno, ya veo las masas están cocidas. Voy a poner las verduras. Todo de una vez. Todo de una vez. Si quieres poner las papas, pon más temprano con las masas y yo voy a poner ese polvo es un tipo de sésamo se llama sésamo silvestre, se llama en coreano si no tienes esto está bien, no pasa nada yo voy a comer con esto Pon media cucharadita de salsa de soya, por el sabor. Y ahora cocina por dos a tres minutos. ¡Tada! Ya tenemos la sopa de la masa. Sujebi en coreano. Así se ve la masa. de la pasé. Voy a probar la sopa. Ah, qué delicioso. Voy a comer con cactugi y kimchi.